ahí estamos bueno este, vecino de Urbian iba a decir buen día pero la verdad que parece que no es un buen día más bien es un mal día estamos acá, mostrará en la clínica Sagrado Corazón y de qué nos enteramos que además de todo lo que estaban reclamando los empleados los echaron los echaron a todos así que eh, ese es el comienzo de esta, de esta historia el desarrollo de lo que realmente sucede nos los van a contar ellos, como siempre. Presentarte de vuelta, contarle un poco a la gente, bueno, este, eh, qué pasó. Bueno, buenos días. Mi nombre es Leonel Aragón, yo soy del Gremio de Sanidad de Azza Estamos acá con las compañeras y compañeros del Sagrado Corazón. Este, hoy a la mañana, continuamos, la semana anterior continuamos con las medidas de acción directa por la falta de pago, nos están debiendo septiembre, nos están debiendo octubre, ahora se vence noviembre, nos deben los bonos, nos deben los 2.000 pesos del Estado de octubre y de septiembre. Todo ese dinero que nos den más, todos los perjuicios que le generaron a nuestros compañeros, a eso se le suma que entre el día viernes y hoy nuestros compañeros se están notificando de 37 despidos. Un total de 37 compañeros que se quedan sin su fuente de laburo fuera de esto y sin cobrar un mango. Argumentando la empresa insensiblemente a través del artículo 247 que dice que quiere pagar las indemnizaciones al 50% por no tener recursos X causas. Nunca se sentaron a tratar de dar una solución, pagaron a ciertos compañeros para romper la medida claro. y al resto de los compañeros que estamos acá despedidos no le depositaron un solo peso un solo peso esta es la actitud inmoral que tiene este establecimiento Les pedimos a las autoridades de la zona de Urningan que se acerquen que vengan acá y que tomen nota de lo que está pasando con nuestros compañeros porque lamentablemente es una vergüenza que esta gente pueda estar al cargo de la salud de los viejitos de acá de nuestra seccional es una vergüenza. Tienen que estar todos presos, uno delincuentes. No puede ser. Así que, como resumen, son más de 30 personas que han despedido. Pero todas esas personas que despidieron, las tienen que sustituir con otras personas que vayan a trabajar. Exactamente. O sea, las... Yo le digo, al que viene a trabajar acá, digo, pues además yo he sido radiólogo, no vas a cobrar. Vos vas a venir acá a trabajar contentos, volvieron a un trabajo, pero despidieron a 35 personas así que, y no les pagan durante cuatro meses así que fíjate la que te espera vos si es que recién ingresaste a trabajar a este lugar pues si tiene una mala intención hacia el trabajador eso, eso es lo que realmente eh, a uno lo indigna porque además uno por más de que uno tenga esta función de comunicar también somos vecinos, también podemos tener que utilizar este servicio médico, no hay muchos en Hurlingham y que hagan esto, que les deban cuatro meses y que encima lo despidan a todos, la verdad que es una barbaridad. Como dice él, tiene razón. La verdad que las autoridades sanitarias, provinciales, municipales, tienen que acercarse para ver qué es lo que se puede hacer. Porque además hay pacientes ahí adentro que se están atendiendo y esto la verdad que tiene que tener un punto final como corresponde. Bien, la gente está reclamando lo que trabajó. Exactamente, y a, todo esto, y a todo esto se suma que siguen generando conflictos, mm. siguen generando conflictos. Lamentablemente se van a acrecentar las medidas de fuerza, porque tampoco nos vamos a quedar así sin hacer nada y esperar que esto se les ocurra de un día para otro, venir y decir te van a pagar. No te van a pagar, no, no, que no vengas a laburar acá. Vamos a luchar con nuestros compañeros para que cobren lo que les corresponde, lo que se merecen porque laburaron pero no le vamos a aflojar un centímetro a esta gente que es totalmente inescrupulosa, no tiene escrúpulos, porque a nosotros, a los trabajadores, le pueden decir no quemen goma, no toquen los bombos porque están los pacientes, pero nadie se acuerda de ellos cuando no tienen sus hijos para comer. Así que les pedimos por favor a los vecinos de Hurlingham que se solidaricen con estos compañeros, que vengan, que se acerquen, que vean la problemática y capaz que podamos dar una mano entre todos, pero por sobre todo tenemos que hacer sentar a esta gente en una mesa de negociación y que se hagan cargo, viejo, que se hagan cargo. Eso es lo que te iba a preguntar. Negociación ninguna. O sea, ellos no antes, lo único que hacen es comunicarse a través de decir te despido con de ellos. A través de telegramas desde el día viernes que estamos. Continuamos con las medidas de fuerza y no se acercó nadie del establecimiento para, para, para nada. nada, para destrabar nada. Por lo tanto, siguen tirando leña sí, al sí, fuego sí, sí, sí. para seguir acrecentando el conflicto. Perfecto, es lo que quieren, lo van a tener claro, a hacer. Pero ellos tienen un problema porque la actitud legal de ellos es evidente: de no pago, no pagar, es, totalmente, es no pago, no pagar directamente. No pagar. Porque si no vos negocias, tratás de ver cómo destrabar el, vas conflicto. Hacer, el conflicto, más claro. poniendo plata, pero si no hablas única comunicación es de decir, mirá, sabes qué? Lo despido a todos. Me parece Totalmente, que... Totalmente, pero vuelvo a insistir, son insensibles. Son insensibles, porque acá ha entrado dinero para pagarle los sueldos a los trabajadores. ¿eh? Claro, porque o las sea, sociales tienen ya, que estar pagando. ¿eh? Y fuera de que PAMI, trabajan con PAMI mayoritariamente, claro. tienen la capital de septiembre, la de noviembre, la de octubre, ahora viene la de noviembre, ¿y qué? Y no tienen para pagar un 30% le pagaron de septiembre a nuestros compañeros. ¿Por qué creen ustedes que no van a estar reclamando ellos acá en la calle. Pregunta molesta, Ministerio de Trabajo, eh, sí. la seccional de Morón creo que es la que sí. corresponde, se está moviendo. Sí, sí es, está, está la pasando? denuncia administrativa, quedaron ah. en venir para hacer una inspección laboral y nosotros estamos esperando acá a la gente del ministerio que se comprometió en venir a... Al... Está bien, porque sí. es interesante lo que uh -huh. vos decís que ellos tienen que cobrar una capita, por ahí se la pueden embargar o se la pueden bloquear también en cuanto a eso, porque están las prioridades de los sueldos primero. Sí. La, ¿no? prioridad, la prioridad tendría que ser los trabajadores, Obvio. sobre todas las cosas, sí, y sí, los abuelitos sí. que están internados, está pero a ellos no les importó nada. Uh -huh. En todo este tiempo, hace más de una semana que venimos de paro, no tuvieron la delicadeza. ...de tratar de destrabar el conflicto, lo quieren seguir acrecentando. Así que vuelvo a insistir, les pedimos a los vecinos de Burlingham... ...que se solidaricen con nuestros compañeros, que acompañen a esta gente... ...a estas madres, a esta jefa de hogar, que hoy en día lamentablemente... ...no tienen nada para llegar para comer a sus casas, y a, dignamente. Y además la, la mayoría de las que trabajan son mujeres, pequeño detalle, ¿no? O sea, siempre con la misma historia, este, en cuanto a la desigualdad y demás... Yo sé que no, es, que no es fácil, pero te pido testimonio cómo te sentís con respecto a todo no, esto. No, no caí todavía. Vida? 18 años que estoy acá. Estaba. ¿Trabajando? Sí. O sea, que Mi compañera 15, pero bueno, yo pensé que no me iba a tocar. pero. ¿En qué área trabajabas? Eh, recepción. ¿Recepción? En internación. En internación. Sí. Qué macana. No, no, todavía no caí, así que calculo que de un rato voy a caer. ¿Usted acaba de decirlo? Oye, la no, yo ya fui despedido hace 4 años. Ah. No me pagaron un peso. Hicieron lo mismo que están haciendo ahora. Estoy en juicio, pero plata cero hasta ahora. ¿Y tú? Yo hace 15 años que estoy trabajando. ¿Cuál es tu sector? Estaba, eh, recepción de guardia. Recepción de guardia. Sí. Y bueno, todavía, como dice Lili, mi compañera, no, no caímos. Porque si bien estamos apoyando una lucha eh, para el sueldo de todos nuestros compañeros. Claro. Bueno, ahora nos vemos... Eh, ...doblemente endeudadas, ¿no? Porque no solamente no cobramos el sueldo, sino que nos quedamos sin trabajo... ...y sin ninguna respuesta por parte de los directivos. Y uno siempre le puso el hombro y bueno, uh -huh. estas cosas te, te sensibilizan. Más los abuelos que uno los atiende como sí. si fueran nuestros abuelos. Está bien, pero cabeza fría porque cuando te hacen cosas así es para que uno se caliente y pierda el norte lo que ellos no quieren es que uno continúe con la lucha y continúe con el reclamo no, no, ¿viste? la lucha la lucha la vamos a seguir Obvio. Eh, por más que no tengamos el apoyo de todos los compañeros que están trabajando que tendrían que estar acá vamos a seguir en la lucha por el sueldo de todos la verdad que lo que están trabajando es como es como es, es como si fuesen matadero y las vacas no son lo son lo que después siguen esperar lo mismo sí, le va a esperar lo mismo? mismo porque la verdad sí pero también se entiende porque, bueno, algunos deben tener miedos. Mm. bueno, lamentablemente hoy nos tocó a nosotros, así claro. como mañana les puede tocar a ellos. Nos toca. Señora, ¿en qué eh, sector has trabajado? Yo soy Fanny, de sí. turno noche, Ajá. Eh, enfermera de piso. Eh, anoche vine a trabajar, nadie me dijo nada. Trabajé en el primer piso y trabajé en guardia con, ayudándola a Nancy, a mi compañera. Y hoy cuando salgo para entregar el certificado que estaba de licencia... Soy una paciente diabética crónica, eh, nadie me había dicho nada, trabajé normalmente, cuidé a mis pacientes, controlé, mediqué, bañé, como siempre. Sí, sí, sí. Y, y en horas hoy, de la noche. Sí, y, en y de hoy la noche. cuando salgo me quedo con mi compañero hasta las ocho y cuarto, ocho y media, para que nos atiendan para entregar el certificado que yo había mandado. Y me entero, me cruzó por acá, porque ya el sol ya nos... Sí, sí. Eh, nos cruzamos por acá sale el chico de seguridad Cristian y nos dice que estamos despedidos, siendo que me hicieron trabajar 12 horas y en ningún momento los de seguridad me dijeron que yo estaba despedida lamentablemente no tengo palabras, la verdad complicado. es una vergüenza, va, vamos para acá y ya para acá señora sí, ¿En qué sector, sector trabaja? En la parte de cocina ¿En la parte de cocina? ¿Cuánto sí, tiempo? Y ya casi 15 años ¿15 años? 15 años Y bueno, me dijo, me informó También entré a mi horario habitual a las 7 de la mañana Trabajé hasta las 8 y media Que me informaron que me tenía que retirar Que estaba de Por eso me tuve que retirar Y bueno, acá estamos ¿Y como mujer cómo te sentís? me sentí usada Entonces, ¿qué Queremos, vamos a hacer y lo que hay que hacer es aguantar y sí porque tenés, Otra no todo, nos queda. tenés todo un derecho como dicen no donde hay una necesidad y un derecho uh -huh. bueno acá hay una necesidad grande como un edificio uh -huh. y este y, de, y derechos que se lo llevaron y que se lo fumaron y, y sí. justo en esta época del año por justo la ¿verdad en la época de este. tú Gabriela, soy Mucama del turno noche eh, a mí me dijeron mis compañeras eh, que ya estaba despedida, era por palabra vine a averigüe, me dijo el de seguridad que sí eh, hasta que yo no veía el telegrama bueno, me acaba de claro, traer mi, me lo trajeron al telegrama yo lo tengo acá en mi poder y la verdad que yo hace seis años casi que estoy trabajando ¿el, yo turno, tengo, perdona, ¿el sí? turno noche qué horario implica? de seis de la tarde, las Bucamas trabajamos de 6 de la tarde a seis de la mañana 6 de la tarde 6 de, de, de la mañana, mañana. toda la noche de hora. Es, y, es un horario difícil siempre sí, y yo tengo tres chicos y como usted dijo que los, eh, somos yo soy jefa de hogar mm. y hoy, hoy en día eh, me partieron en el medio porque claro. sinceramente por lo menos si hubiera, hubiera tenido la dignidad de pagarnos eh, lo que nos adeuda porque eh, mínimamente después llame, pero mínimamente Tenés que. Acá la lucha se sigue y yo quiero que me paguen todo ahora. Porque bien, no es así. No es así, bien. eso es jugar con la gente. Ya vienen jugando con la necesidad de la gente. Hace Exacto. muchos años. Claro. Así que yo. Eh, sí, por lo que escuchamos en la otra nota, que te tiran migajas y, te dan, y que te, te van, van tirando dando como si fuera una zanahoria. No es así. Y la verdad que no, porque el que. Te... Digamos, una persona trabaja y la contraprestación se le paga con un sueldo. Y eso es acá y en la China, en todas partes. Cuando el, el patrón no quiere hacer eso, porque tiene una mala voluntad directamente y está violando leyes y normas de trabajo básicas en la República Argentina. Entonces, que lo hagan pensando que nadie va, que nadie va a reaccionar, la verdad, el día de diciembre las cosas cambian. Gracias Ojalá sea así. Espérenme. ¿Y tú? Ya o sea, o sea, esa es veterana de las cámaras. <risas> Recordando tu nombre. Giselle Sonia, del sector de cocina. Este, también entré, me cambié y después vinieron con la noticia de que. Bueno, igual ya le llegó a en la casa de mi mamá el telegrama. Este, ya no quiero ni siquiera el trabajo. Eh, quiero que me paguen. Quiero que me paguen. No voy a ir a buscar trabajo en otro lado, pero quiero que me paguen y voy a luchar porque me paguen porque no puede quedar así. Yo creo que la época de la esclavitud terminó Termina y hace, hace muchísimo. No eh, hace este año fue muy malo para todas en general. Eh, yo lo pasé bastante, bastante culero, pero bueno, como todas. Este, unas tienen un problema de, de que alquilan, este, otras tienen otros problemas. Este, yo ahora lo único que quiero es que me paguen, que me paguen cada centavo de los que me hizo trabajar, de los que no les falté, de que no vacaciones, este, no he faltado, eh, creo, los cuento con los dedos los días que he faltado, cuento con los dedos de mi mano. este Me voy eh, con la gratitud de que mis compañeras las que quedaron me han abrazado, me han dado un beso, no me dejaban salir, este, me voy con eso. Está bien, pero te vas a, sal vas a conseguir lo sí, tuyo. Sí, sí, yo sé que sí, me duelen vas a muchas chicas de la que... <risa> Hay gente grande, mayor. Este. Aparte paganos, por lo menos. Paganos, paganos. Y después mandame todo el ¿no? telegrama que quieras. Paganos lo que nos corresponde, Pagá lo que debes, Y puede venir, hablar, negociar, lo que, de sí, claro. o sea, que quieras. Pero no primero, tienen nada de humanidad, no. son todas unas mentirosas, mentirosas. Y la gente que está trabajando, es por favor, ¿Quién es el dueño que de se cuide. El nombre, ¿tenés idea? Espera. Eh, la apoderada la, la, la señora la Mercedes eh, Martínez, la apoderada del establecimiento la que está a cargo. Pero es apoderada de una empresa ella. Esa está socializando el establecimiento, eh, los dueños anteriores eran los doctores Merech. Sí. Y bueno, y ahora están eh, ella como apoderada y es la que es responsable de esta situación. Pero. ¿Ella es dueña totalmente? O como vos dijiste, está tercerizando sobre los otros porque, porque los otros entonces son solidarios sobre eso legalmente. Exactamente, es así, en esa situación estamos. Que son solidarios los, los dueños sí. y tercerizando la situación. Como hijo de abogado, te conociste uh -huh. un abogado que tengo unos dientes grandes así como lobo? Uh -huh. Ese es el que te va a servir. No, sí. la verdad que la verdad que no, no tuvo consideración con la gente. No, ninguna. Este, y bueno, y así estamos, ¿eh? así estamos. Estos son los empresarios que nos tocan. Eh, que no dan la cara, que no ponen a gente, que no, que no se hacen cargo. Y bueno, esperemos que a partir del 10 de diciembre esto cambie y que se empiece un poco más en la gente, de verdad, en las necesidades que estamos pasando en los laburantes. Y bueno, y hay que darle para adelante. Acá los compañeros no le van a aflojar y nosotros tampoco. Vamos a estar con la gente hasta las últimas consecuencias. Bueno, nos despedimos por un rato, decimos porque si ellos no aflojan, nosotros tampoco. Este, no hay dos sin así que si tenemos que venir acá de vuelta. Vendremos de vuelta acá. Este, como dijo él, me interesaría saber este, qué piensa hacer la, la Autoridad Sanitaria Municipal, este, de quien sabemos que hace mucho, que tiene también una conciencia social, pero es importante ver cuáles son las alternativas. Eh, cómo se presiona a la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, que es la que tiene la responsabilidad por lo menos para mover la cosa y esperemos que el Ministerio de Trabajo este, haga lo que tiene que hacer. Este, desde acá nos, despedi nos despedimos y les agradecemos este, por habernos escuchado. Y piensen en esta gente, en los que están acá, ellos son los que la, no la están pasando bien. Nada más, buenos días.